Abrimos este próximo bloque con los chicos de Manso Muñeco que ya están con nosotros. Claro sí. Los recibimos con un fuerte aplauso. Banda de que nos va a estar rep representando, escucha bien, en el Mundial de Música Callejera Vamos. en Corea del Sur. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Gracias por venir. Bueno, gusta tenerlos acá, Mansos Muñecos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, aquí preparando, preparando nuestro futuro viaje. Me imagino que re entusiasmados, justo lo charlábamos en el corte y decíamos, no sabíamos que existía este tipo de reunión, ¿no? este tipo de torneo, donde se presentan diferentes bandas callejeras de todo el mundo. y Dicen los chicos, es la primera edición que se realiza de este tipo. Eso parece, eso parece. Voy es bien. la primera edición, por lo menos en Corea, así que por pareciera ser la Pero primera. Qué loco, viajar a Corea S con su música. Increíble. Sí, sí, la verdad que ¿Qué una ¿Qué expectativa locura. tienen de esto? Mucha expectativa, eh, mucha ilusión. Muchas ganas también, a dejar todo ahí en la cancha. Por, por supuesto. supuesto, chicos, ¿y cómo fue? ¿Fue a través de un concurso? ¿Los convocaron a ustedes? ¿Cómo llegó a esta posibilidad? Bueno, lo que primero hicimos fue subir un video a, a, una, a internet, digamos, uh -huh. ahí pasamos la primera fase, uh -huh. subimos otro video y ahí nos comunicaron que vamos a competir en la Copa. ¡Qué buena Qué onda. Onda. Sí, ahora tenemos que ir a por tres rounds más uh -huh. para ganar ese campeonato. ¿Y cómo se define la música callejera? ¿Son simplemente bandas que tocan en las calles o, o, o ¿qué, qué, qué tiene de característico la música callejera en sí? Hay En este concurso en particular hay como hemos visto en los videos como gente que va a la calle a filmarse para los rounds o gente que toca bastante en la calle. Días. Sí, no, no todos los días, pero que tienen sus eventos callejeros que siempre sirven para claro. sumar. Ajá. Tiene otro color, tocar en la calle es una... Aventura muy interesante, dura y muy interesante. ¿Y en el caso de ustedes cómo es? Porque decías, bueno, hay algunos que fueron a filmarse, otros que lo hacen de manera uh -huh. habitual, en las peatonales, uh -huh. en las veredas de su ciudad. En el caso de Manso Muñeco, ¿cómo es la dinámica? Bueno, nosotros vivimos prácticamente de tocar en la calle. ¿Ajá. O sea, nuestra manera de viajar y sustentar nuestro viaje suele ser tocando en la calle, por lo que da doble premio viajar a Corea, resulta una verdadera locura. Me encanta. Esto es este eh... allí ¿En el peatonal? eso es la peatonal, de la ¿no? peatonal, sí. Perfecto bueno, de una. Manso Muñecos uh, lleva casi 15 años de historia Entonces ha pasado mucha gente Me encanta En ese caso éramos varios es que, Esa formación es Y van buscando diferentes lugarcitos O por lo general siempre están eh, ahí emplazados en el mismo lugar ¿Cómo se van manejando con Acá eso? Acá en Mendoza Sí uh -huh. Y la peatonal es un buen, un buen punto Hay mucho... Artista callejero, o sea, hay puntos bastante interesantes, interesantes uh -huh. este, hay buena comunión en la calle en ese sentido, siempre, siempre hay lugares. ¿Y cómo es el, el trato con la gente, digo, con el transeunte? Porque por ahí un músico está eh, acostumbrado a tocar para la persona que está sentadita quizás en una butaca o parada en un recital que quizás abonó una entrada para estar allí, pero ustedes se van encontrando con todo tipo de público, claro. ¿no? ¿Cómo es Muy eso? Amplio. Ese ida es, y vuelta que hay con la gente en eh, la es, calle. Está buenísimo, me parece. O sea, eso es lo mejor de tocar en la calle. Eh, lo bueno y lo malo que tiene que tocar en la calle, ¿no? pues también es duro. Si bien el, claro. lo que le da posibilidad a la gente de verlo gratuito, por así decir, algo que podrías uh -huh. estar cobrando de otra manera. Sí, claro. Eh, está buenísimo el ida y vuelta que se genera. Mucha gente se acerca, dice cosas increíbles. Uh -huh. Y al mismo tiempo hay momentos en que es duro hacerlo porque... Simplemente estás ahí en la calle y la gente pasa ahí. Sí, claro. y a veces Algunas no es tan fácil, miran, digamos. Eso, sí, ¿no? que está ¿qué? bien, digamos, eso sí, sí. es lo que te da la calle. Que... Tal cual. Pero detrás de todo esto también hay mucho esfuerzo, mucho trabajo Exacto. de parte de ustedes. ¿Cómo nace Manso Muñeco? ¿Cómo se reúnen ustedes tres? ¿Cómo deciden afrontar este proyecto? Eh, eso, Manso Muñeco tiene casi 15 años y hemos mutado incansablemente. Ha rotado mucha gente, a quienes mandamos, por supuesto, muchos saludos. <risa> eh, actualmente estamos en un formato trío. Y nada, eso, la, la calle siempre fue un lugar de descubrimiento, también ayuda mucho a las personas que hacen música, la calle está bueno para darse con un par de paredes y también para encontrarse con cosas lindas, con gente sí. ¿Y qué tipo de música interpretan? Digo, covers, canciones propias, de pronto puede surgir quizás una improvisación, un juego entre ustedes, ¿cómo es lo que hacen? Bueno, sobre todo hacemos canciones propias. Históricamente ah, la banda sí. De hecho tenemos tres discos en Spotify, en las uh -huh. redes. Si muy bien, mirarlos, ¿Para no, por supuesto. ¿Sí? Eh, eso, sobre todo canciones propias, sí damos el jugar a la improvisación que dijiste. Eso sobre está todo también en la calle nos da eso de mucho movimiento, mucho baile, que también se improvisa mucho, uh -huh. lo que le denominamos performance uh -huh. después. Uh -huh. <ríe> Así que eso nos ha dado muchísimo, la verdad que, que no hasta ahí. Y han probado a ir a tocar, <risa> digo, en estos 15 años de trayectoria, que es mucho tiempo, ¿Mucho casi tiempo, una vida sí, sí. juntos. Han probado a ir a tocar a otras ciudades, viajar con la música, a ver cómo nos va en las calles de otro país. Sí, ¿Por hemos dónde hecho, han viajado? hemos hecho varias giras, hemos viajado Ajá. varias veces por Chile. Ah, muy bien. Hemos ido a Uruguay, a Brasil, a México, ah, hace perfecto. un par de años. Y qué onda, si pudieran comparar esos diferentes públicos. ¿Cuál les pareció más piola? Por ejemplo, o si sea. de pronto la gente de México <risa> regestera, ¿no? pa claro. papas que en Chile eran un poco más mala onda, oh, ¿qué, ¿qué onda? ¿Con qué situaciones ¿Qué? se encontraron? La calle es bastante común en todos lados, en ese sentido, ah, porque bien. siempre son eh, pasos ¿Sí? peatonales donde la gente uh -huh. está yendo a trabajar, a comprar, no sé, a claro. hacer su y te encontrás más o menos los mismos roces y la misma buena onda porque de Ajá. repente la gente que está haciendo su rutina se encuentra con tres muñecos haciendo algo y, dicen, Ajá", y, y genera algo Ajá. o te ignoran completamente eso es bastante sí. común digamos claro Pero hay que aprender a enfrentarse Sí. A todos. Sí, hemos tenido la suerte igual que en todos los países que fuimos, ya sea la formación grande o formación pequeña, hemos sido muy bien recibidos bueno, siempre. Sí, Entonces, es importante. No se podría elegir. Es que oh, no hay manera no. De, de recibir mal la música, no. porque te puede cambiar el día, honestamente. Vos vas re amargado, tuviste un día feo en el laburo, sí. salís pero te encontrás con una canción alegre y con te gente te engancha, a tu alrededor que está sonriendo, pasándola bien y capaz que te cambie un poquito el chip, ¿no? Sí, sin sí. No, sí Así también se encuentra Rosset, este, la calle sí. de un espacio donde, Ay, de donde podemos... Como hay tres sí. muñecos hay muchos muñecos por la calle que, con, con sus cosas, por supuesto. Chicos, ¿y cuándo es la fecha para ir a Corea? ¿Cómo se hace de cara a la instancia esta? Bueno, el, el viaje es ahora, en octubre, los primeros días de octubre... Ah, ¿No el, falta nada? Sí, no falta nada. Y la, y la verdad que nos enteramos hace una semana atrás, dos semanas que Ok, que a pasamos. preparar todo rapidísimo. Entonces Muy de pronto bien. tenemos que hacer un montón de cosas, agradecemos que nos dan el lugar, por ejemplo... Uh -huh. Pero eso, gestionar un pasaje, porque la organización nos da dos. Ah, bien. Eh, y prepararse física, mentalmente, sobre todo Obvio. económicamente. Claro. <risa> bueno, igual un montón que te den dos pasajes, te digo. Sí, porque, eh. viste que algunos te dicen, bueno, dale, te invito, pero. Sí. Venimos. Claro, Vení y no, me sí. bueno, es un montón, pero sí, sin dudas, costear un pasaje a, a Corea del Sur no es para nada barato. Es mucho el dinero que, que seguramente van a necesitar, chicos, para poder afrontarlo. Eh, ¿Hay alguna manera en la que los mendocinos podamos colaborar, digo, eh, para, para sumar y para mm -hmm. de alguna manera sí, claro. decir, bueno, estamos orgullosos de, de que artistas. haya mendocinos en este certamen tan importante? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, hay, hay varias maneras. La verdad que hemos abierto, por ejemplo, una cuenta. Al principio fue solamente la gente que quería colaborar, sí así como en, en plan Buena Onda. Ajá. Pero ahora hemos abierto una rifa también ah, que salió ayer. Toda esta información está en nuestras redes sociales, Perfecto. Instagram y Facebook. Bien. Y ahí mismo se ve la rifa. Ahí, está. ahí están los premios. Todo. También vamos a hacer toques y bueno y también estamos recurriendo a cultura, a cultura de nación, a, sé, a, a las embajadas. La verdad que no hemos obtenido buenas respuestas no. todavía, ni siquiera respuestas. Bueno, Pero ojalá, entonces, ojalá, ojalá obvia, que, obvia, ojalá que lo, lo, los puedan escuchar Bueno chicos, ojalá sea con todos los éxitos Se van a encontrar con gente de todo el mundo Va a ser una experiencia mm. sumamente enriquecedora Y ojalá les vaya muy bien Que nos oh, traigan Dios. la copa <risa> <risa> Corea, ¡Corea! <risa> ¡Corea! <¿Nos tenés bien? risa> Bueno, nos queremos escuchar tocar, chicos Ellos bueno. tienen armado todos los instrumentos Este humilde escenario que les hemos preparado Así que los vamos a invitar a que, que se vayan acomodando ahora cuando quieran Mientras vemos algunas imágenes de los que son sus videoclips, sus canciones Que por supuesto desde ya las pueden buscar en las plataformas digitales Nos comentaban ellos que ya tienen tres discos publicados en Spotify Así que Exacto. para seguir apoyando a nuestros artistas locales que Es muy importante chicos, eso Por supuesto, siempre, siempre priorizar la música y, y nuestros artistas Que tenemos muchísimo talento acá en Mendoza. Ahí tenemos la formación, vientos, acordeón, tenemos una guitarra y les presentamos entonces a los chicos de Manso Muñeco. ¡Vamos! Dice... Recordamos, banda mendocina que nos va a estar representando como argentinos obviamente sí. en el primer mundial en Corea del Sur de música callejera. Gracias chicos Gracias, por visitarnos. Chicos. Un placer.